Bien, en este video quiero hablar un poco sobre las diversas interfaces de audio que tenemos eh, ya vimos que Pro Tools viene en tres variantes de software, que es el Pro Tools First, que es gratis, Pro Tools Normal y Pro Tools Ultimate. Cada uno de estos tiene diferentes características. Pro Tools Ultimate te permite muchísimo más canales que el Pro Tools Normal. Y vamos a empezar con este último, que es el Pro Tools Ultimate. Si yo al Pro Tools Ultimate le pongo una interfaz de audio o varias interfaces de audio, estas interfaces pueden ser aceleradas o no. En este caso aceleradas le vamos a llamar HDX porque tienen chips DSP, Digital Signal Processing, son chips específicos que aceleran el audio y entonces no hay que dedicarle ningún trabajo por parte de la computadora a hacer el, eh, digamos que el proceso de audio lo hacen estas tarjetas. Tenemos también la versión Pro Tools HD Native y, bueno, el Pro Tools Matrix. Eh, estas son de las interfaces más novedosas que tiene Avid, la Matrix. Vamos a acercar un poco acá. Eh, Pro Tools Native significa que podemos trabajar con interfaces HD, pero sin usar el procesador de la computadora. Vamos a empezar justamente con estas interfaces HD Native. Eh, aquí hay que eh, distinguir entre interfaz y una tarjeta. Esto es la interfaz, en este caso es una HD Omni que solo puede ir conectada a una tarjeta, y esta tarjeta va conectada a la computadora. Normalmente estas tarjetas van dentro de la computadora a través de un puerto PCI, y en este caso esta cosa va conectada a Thunderbolt, entonces aquí tenemos esta cajita que del otro lado tiene un cable de Thunderbolt que puede ir conectado a cualquier computadora que tenga esta conexión. Puede ser una laptop incluso. Esto nos da la ventaja de poder conectar interfaces grandes HD a un Pro Tools que esté conectado a una laptop, por ejemplo. La desventaja es que como es native, la computadora tiene que hacer todo el trabajo y este sistema no tiene chips para acelerar el trabajo. En cambio, los sistemas que tienen DSP... Son estos que se llaman HDX y aquí hay también varias cosas. Tenemos la Matrix Studio, esta pequeñita de acá. Tenemos también esta que es la Matrix. Y estas cosas van conectadas igual a través de una tarjeta. Aquí en esta imagen vemos las tarjetas. Eh, aquí tenemos tres tarjetas HDX que van conectadas dentro de la computadora. Y del lado derecho el hardware que puede ser la Matrix Studio, la que tenemos aquí arriba o una OVNI o una MADI o una I.O. o una eh, SYNC HD todos estos dispositivos pueden ir conectados a la computadora a través de una de estas tarjetas entonces forzosamente necesitamos las tarjetas si estas tarjetas que estamos viendo acá las HDX vamos a ir un poquito más abajo aquí se ve con más detalle esta es la tarjeta de HDX que tiene en la parte de atrás donde dice AVID todo estos son chips de SP que van a procesar el audio en la HD Native básicamente lo que adquieres es únicamente la parte de aquí enfrente sin todos los chips de SP Y esta cosa sí tiene estas esta, estos conectores para, para de aquí empalmar o conectar otras interfaces. Pero la ventaja del HDX es que te incluye unas tarjetas aceleradoras de audio. Estas tarjetas van dentro de la computadora y en este caso la Mac Pro, la, la última Mac Pro que, que anunció Apple, puede tener, si no me equivoco, hasta 6 de estas tarjetas. Aquí tenemos conectores DigiLink, en donde pueden pasar hasta 64 canales. Este conector es el mismo que este de aquí, puerto 1 y puerto 2. Entonces a estas tarjetas les podemos colgar hasta 4 interfaces. Okay, cada una de estas interfaces puede tener hasta 16 entradas y 16 salidas con lo cual en total por cada tarjeta de estas podemos tener 64 entradas y salidas yo sé que esto es muy complejo eh, no se trata de que se memoricen todo esto pero imagínense del lado derecho de la tarjeta todos estos chips son de SP tiene 18 procesador, procesadores para acelerar el audio y también tiene una cosa que se llama FPGA, Field Programmable Gate Array, que es un sistema como para acelerar audio sin necesidad de tener estos chips. Entonces aprovechamos el máximo de estas dos cosas. En un sistema native básicamente solo tenemos la parte de la izquierda sin los DSP, pero también tenemos un proceso acelerado, no tan acelerado como eh, los, otros, eh, los otros procesos, pero sí ayuda bastante. Eh, entonces bueno, si queremos un sistema muy muy grande, obviamente necesitamos la computadora, una computadora veloz, una computadora que trabaje bien a 64 bits y además de esto tenga disco duro y buen procesador, pero con una o dos o tres o cuatro o incluso seis tarjetas de estas HDX, a cada una de estas le podemos poner cuatro interfaces y estas interfaces, voy a regresarme para acá, a ver, de este lado, las interfaces, eh, bueno es que... Voy a, voy a irme otra vez para acá, DSP, por aquí estaban. Estas interfaces que están del lado derecho, cualquiera de estas se puede utilizar. Aquí la única que no es interfaz es la Sync HD, todas las demás son interfaces. Algunas tienen más entradas, algunas menos. Esta de aquí que tiene eh, tres unidades de rack o dos unidades de rack, no estoy seguro, tiene 16 entradas y 16 salidas. Esta es la HDIO. ¿Okay? Entonces tenemos una gran versatilidad de trabajar con un sistema HD pero, ¿qué pasa si tenemos un Pro Tools o un Pro Tools First? En el Pro Tools First puedes tener hasta 16 canales, pero solo pueden entrar 4 canales simultáneamente y solo pueden salir 4 canales simultáneamente. Para esos tal vez puedes conseguir interfaces de marcas, puede ser de todo. No Vamos a empezar aquí como, por ejemplo, Behringer. Es una marca muy conocida que tiene muchísimas interfaces pequeñas de todo tipo de presupuestos y precios y... Si la interfaz es reconocida por tu computadora, en esencia Pro Tools la puede usar. Entonces tal vez una interfaz como estas podría servirte si es que decidieras por comprarte una Behringer. Una interfaz de estas características te podría servir para un Pro Tools, eh, un Pro Tools First. También por supuesto para un Pro Tools normal. El Pro Tools estándar te permite alimentar hasta 32 canales de entrada simultáneos, pero si necesitas más de 32 tendrías que brincar al Pro Tools Ultimate con alguna variante de eh, pues una tarjeta. Podrías también conseguir eh, bueno interfaces, vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo Zoom, esta es la Zoom L8 que yo tengo en el estudio y pues bueno, es una interfaz grabadora, mezcladora pequeñita que tiene seis entradas aquí, luego tiene algunas entradas adicionales, tiene cuatro salidas, es una interfaz 12x4 que podrías usar perfectamente en ya sea Pro Tools First, aunque solo con cuatro entradas simultáneas y cuatro salidas simultáneas, podríamos usar una Behringer, eh, esta Zoom la podríamos usar perfectamente con un Pro Tools normal. Muchos de los productos de Zoom también tienen, eh, sirven como interfaces, por ejemplo esta F1 es una grabadora de la Valier que sirve como interfaz, la F6, hay, hay muchísimos productos, la H6 que es famosísima, eh, todos estos productos muchas veces funcionan también como interfaz por lo menos en este caso sé que la h6 y la f1 y la f6 seguramente también funcionan como interfaces tenemos Beringer tenemos otras marcas como focusrite que, que también es una marca muy conocida y es una marca de muy buena calidad tiene interfaces pequeñas como la solo las Ka bueno Scarlett todas las series Scarlett, solo 2 y 2 4 y 4 etcétera tenemos interfaces un poquito más grandes y Scarlet también te vende interfaces para sistemas HD, lo cual está increíble porque tú puedes tener una tarjeta de Avid que forzosamente hay que comprarle a Avid y le puedes conectar interfaces de Focusrite si es que te gusta más el sonido de Focusrite. Tenemos también Presonus, vaya, o sea, aquí estoy mencionando nada más algunas marcas, hay muchísimas marcas, pero en esencia cualquier cosa que reconozca el sistema operativo lo puedes usar en Pro Tools. Obviamente si vas a tener Pro Tools Ultimate, pues es porque quieres un sistema grande y porque le vas a conectar a una interfaz más grande, pero en esencia... Pro Tools Ultimate y también podría trabajar con estas interfaces pequeñas en algún caso. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, no tenemos ahí limitaciones en ese sentido. Universal, Universal Audio es otra marca que tiene interfaces increíblemente buenas en cuestión de sonido y estas además tienen DSP integrado para los plugins, te dan un montón de plugins que tú puedes utilizar con el DSP que viene aquí adentro para los plugins, este DSP no se puede usar para Pro Tools, pero sí para los plugins eh, Tascam también tiene muchísimas opciones para interfaces de diferentes tamaños y formatos y por ejemplo aquí hay una la iXZ, esto es un dispositivo increíble que puedes conectar a tu teléfono celular y funciona como una interfaz para conectar cualquier micrófono aquí, vaya, hay, hay varias cosas de Tascam tenemos otra marca que se llama antelope o antelope no sé cómo se llame pero estas son interfaces bellísimas esta Orion 32 hd tercera generación te trabaja 192 kilohertz se conecta por usb o por thunderbolt y vaya tienes un montón de entradas con una calidad de audio espectacular He visto cómo funcionan estas con unas Mac Mini, puedes armar un estudio prácticamente con una Mac Mini y con estas interfaces increíbles y también tienen varias cosas que vale la pena echarle un vistazo. Pero por ejemplo, si nada más estás haciendo algo pequeño como un podcast o como algún proyecto de no sé narración o incluso canto. Un micrófono tan sencillo como este de Audiotecnica, que también tiene muchos productos interesantes, podría ser útil, un ATR2100. Está la versión anterior del ATR y esta es la versión nueva. Es un micrófonito que se conecta por USB y también funciona como interfaz. Entonces aquí vemos el detalle, tenemos el conector XLR del lado izquierdo. Ah, aquí se me está tapando la imagen. pero Tenemos un conector XLR, un conector USB que va a la computadora y también se puede conectar a un celular, por ejemplo. Entonces es una herramienta muy versátil para cierto tipo de usos, ¿no? entonces esto lo puede usar con Pro Tools y con otras cosas. También tenemos bueno, un montón de productos, está la serie de, de Blue, toda la serie Spark, el Yeti y demás. Estos se, se hicieron famosos por eh, todos estos micrófonos USB y de hecho lo que estoy grabando en este momento es con un Spark, un micrófono de la marca Blue, que es el Spark y que irónicamente es naranja pero bueno aquí hay un montón de opciones entonces quería platicarte un poco de estas alternativas obviamente si vamos a trabajar con un pro tools grande pues vamos a tener que pensar en estas interfaces no los estudios grandes seguramente tienen alguna de estas interfaces o algo de Focusrite conectado a las tarjetas hdx pero pues vaya un pro tools Puede trabajar con un micrófono USB o un micrófono pequeño, un road, eh, por ejemplo, un road USB. Eh, vaya, hay muchísimas opciones. Entonces, bueno, eh, no quiero abrumarlos aquí con tanta información. Lo importante es hablar de las interfaces y como mencioné, cualquier interfaz que tu sistema entienda o con la que se pueda comunicar, la puedes usar para usarla como entrada y salida de Pro Tools. ¿Sale? Pues esto fue el tema de las interfaces. Recuerda que hay otros videos, te invito a verlos y nos vemos en el próximo tema que todavía no sé bien qué voy a hablar pero bueno, nos vemos en el próximo tema